A continuación, veremos cómo funciona la herramienta de depuración de CodeBlocks. Según la Real Academia Española, depurar significa purificar o eliminar las impurezas de algo contaminado. En lo que a la computación refiere, depurar consiste en encontrar los errores de nuestro código. Muchas veces esto se convierte en una tarea difícil, pero la herramienta que vamos a ver a continuación nos facilitará bastante la tarea. Aquí pueden ver... Eh, que tenemos una función que se llama sumar n, que lo que hace es sumar los n primeros números. Así es que, por ejemplo, si el número n vale 2, va a ser la suma de los dos primeros números. Es decir, 1 más 2. Si el n vale 3, hará esto mismo, 1 más 2 más 3. Bueno, vamos a hacer nuestra primera depuración. Pondremos un punto de parada que lo que permitirá es ver el, el valor de una variable en determinado momento. Si por ejemplo ponemos un punto de parada aquí, veremos el, el valor que toma la variable luego del scanf. Hagamos la prueba. Debug, Start. Veremos que está esperando que se ingrese el número. Ingresamos 3, presionamos Enter. Luego, con Next Line o F7, podremos avanzar para ver el paso a paso, digamos. Eh, agregaremos con esta opción de en Windows los watches para ver qué valores están tomando las variables. Vemos que la variable número tomó el valor 3, que es el que ingresamos. Si apretamos F7 iremos viendo el paso a paso, no entró en el, en el while debido a que el número ingresado no era ni el 0 ni un número negativo, y vemos que el valor de resultado se va a asignar ahora, aquí hace el llamado a la función y retorna el número 6, que es el resultado de 1 más 2 más 3 y de esta manera hacemos el paso a paso